Muy buenas. Probablemente hayas encontrado muchos vídeos en YouTube sobre cómo hacer streaming en directo con OBS, pero hay muy pocos sobre cómo coger un vídeo que se ha grabado con un croma y poder eh, limpiarlo. Este es el caso del vídeo en el que estáis viendo, donde aparece Yuri, que está grabada sobre un croma y está bien integrado con el espacio. Pero el croma original estaba bastante mal porque estaba la tela muy arrugada. Vamos a explicar cómo gracias a OBS podemos limpiar el vídeo. Vemos en esta imagen a la izquierda cómo estaba el croma original y vemos que hay muchas arrugas y unos verdes más oscuros, unos verdes más claros que hacen que si integrásemos en alguna aplicación directamente podríamos tener problemas al visualizarlo. Y a la derecha el resultado que queda después del tutorial que vamos a ver hoy tras hacer la limpieza con GoBS. Y lo que haremos al final será guardar para generar un nuevo vídeo. Es decir, tenemos un vídeo origen de entrada con el croma con las arrugas y un vídeo de salida con el croma nuevo vamos a empezar, abrimos nuestro OBS, empezamos con un proyecto totalmente nuevo vamos a crear una nueva escena, vamos a llamar Yuri Yuri vuela, aceptar, y en esta escena pues tenemos que añadir por un lado lo primero será añadir el vídeo, pulsamos más, fuente multimedia, creamos una nueva fuente multimedia vuela 1 y vamos a buscar el vídeo en nuestro equipo. En archivo local buscamos examinar y seleccionamos la carpeta donde esté. En este caso Yuri vuela MP4, que es la que tiene las arrugas. Pulsamos Aceptar. Hay que marcar el bucle para que no se nos pare. y Tengamos que estar todo el rato eh, reiniciando y con esto tenemos que se reproduce el vídeo a pantalla completa y vamos abajo en la barra de, de reproducción, tenemos el parar, el pausa y como lo hemos dicho bucle, pues va a estar así continuamente los 19 segundos que dura el vídeo, se van a ir repitiendo. El siguiente paso, vamos a añadir filtro, un filtro de croma. Pulsamos en filtro, en más y seleccionamos fondo croma. Vamos a dar el nombre que queramos, fondo croma, aceptar. Y aquí tendremos que ajustar los parámetros. Pero antes de ajustar los parámetros para evitar eh, problemas vamos a eh, seleccionar el fondo verde que vamos a poner debajo. Porque para que quede la imagen bien tenemos que tener un fondo verde claro. Entonces vamos a seleccionar un color y el color que vamos a elegir va a ser el color si abrimos con, con un reproductor de vídeo para coger exactamente uno de los colores del vídeo original. Veis que podemos hacer el pick con el pick screen color y seleccionamos el color que queramos del vídeo original. Por defecto se nos aparece, se nos pierde el color, pero vemos que ajustando la similitud podemos mejorarlo. Pero en lugar de dar el, el ajuste final vamos a hacer eso, vamos a abrir una, y un origen de color y el origen de color va a ser exactamente igual que el verde que hemos puesto para filtrar el croma. Marcamos verde croma yuri, pulsamos aceptar y aquí en seleccionar color vamos a poner el mismo, el 339044, que es el que nos ha salido podemos directamente seleccionarlo así y pulsamos a aceptar bien ahora en la posición vemos que en las fuentes aparece el, el verde se si ve un poquito más más oscuro pues tenemos que ajustar la similitud si la ponemos a tope o a mínimo vemos cómo cambia como quedaría con toda la arruga o cómo quedaría totalmente verde Vamos a buscar un punto intermedio por ejemplo aquí a nivel 30 estaré bien la similitud es importante que se vea nítida la imagen y jugar ahí tenemos que eh, llegar a un compromiso entre el color verde y la nitidez luego el siguiente parámetro es la suavidad también podemos verla. por ejemplo primero que con 140 se nos queda bien la, la transparencia y también la, el vertido de color que es como queda el verde en los bordes del, la, del objeto de la persona bueno en este caso de la perrita y ves aquí que también con un valor de cercano a 130, 140 pues también se queda bien luego tendríamos otros parámetros como opacidad la dejamos para que no sea transparente contraste, luminosidad de gamma pero en este caso se nos ha quedado bien bueno pues esto no siempre sale inmediatamente hay que estar un rato jugando con los distintos parámetros pero una vez que los tenemos pues ya podíamos empezar a hacer la grabación qué es lo que vamos a hacer Vamos a recortar la imagen. Veis que ahí aparecía en la esquina algo, una mancha fuera del, del croma. La recortamos para que se ajusten al mínimo y ya podemos reiniciar el, el vídeo o si lo, si lo paramos y le podemos dar a reiniciar para poder empezar a grabar. Y vamos rápido a iniciar grabación. Yo no le doy porque estoy grabando con el OBS justo esta, con otra versión de OBS esta pantalla pero le habríamos dado a iniciar grabación. Se empezaría... La grabación de los 19 segundos o del tiempo que queramos hasta que le demos al botón detener grabación, que sería aparecería en el mismo botón detener grabación. Y una vez que ya termina el tiempo y le damos detener, pues se nos habrá creado un fichero en la carpeta que tengamos definida por defecto en, en ajustes como salida. Y vemos que si abrimos el fichero pues nos queda el cromo original limpio. Y con esto ya podemos integrarlo donde queramos. En Adobe Premiere, en Instagram, en Real Engine, donde queramos. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y os suscribáis. Yuri, ya hemos acabado. Ya puedes sonreír y, y ya puedes descansar. Venga, a dormir.